Hola, mis queridos estudiantes, soy María T. y en este video aprenderemos qué es el interés simple a través de un ejercicio práctico. En el video anterior vimos que el interés simple se calcula con la fórmula valor presente por 1 más el interés multiplicado por el número de periodos, en los cuales generaremos el rendimiento igual al valor futuro. Esto porque al no haber capitalización del interés en cada periodo generaríamos una misma rentabilidad, por ejemplo, si invirtiéramos 100 pesos durante tres meses para ganar un interés del 20% mensual, en todos los meses ganamos esos mismos 20 pesos. Por supuesto, al final de los tres meses tendríamos 60 de ganancia, es decir, un valor futuro de 160 pesos. Miremos si graficamos esos resultados ¿Cuál es el comportamiento entonces del interés simple a través del tiempo para irnos introduciendo a lo que es la conversión de tasas de interés? Tengo aquí, por ejemplo, para 10 meses la misma inversión de los 100 pesos. Entonces tomaremos la ecuación donde decíamos que un valor presente y voy a fijar ese valor para que no se me vaya a mover. Recuerden que fijamos con Comand T o con F4. Y lo vamos a multiplicar por 1 más el interés, también lo fijamos, por el periodo en el que nos encontremos. Y entonces el valor futuro en el mes 1 serían 120. Los 20 de ganancia más los 100 de la inversión inicial. Y en los siguientes periodos seguiríamos creciendo de 20 en 20 pesos. En 10 meses obtendríamos 300 pesos. 200 de ganancia más 100 de inversión inicial y el comportamiento se vuelve completamente lineal.